sexto del Colegio UNICAP. En este video les voy a hablar de un tema que a mí me encanta y me fascina, las mantis religiosas, también llamadas Santa Teresa, Tata Dios o solamente mantis. Su nombre proviene de que ellas ponen sus brazos como si estuvieran orando. La mantis, cuando se está reproduciendo, ella se comía al macho. la posibilidad de que sus genes sean transmitidos. Son de la familia mantidea y son familiares de las cucarachas. No son peligrosos para los humanos y les gusta comer. muevan. Son asesinos despiados y son capaces de comerse presas más grandes que ellas, como los colibríes. Las mantis se pueden tener como mascota. Los puedes alimentar con mosquitos de mora, ponerle ramitas y pañitos para que tengan humedad. Existen muchos tipos de mantis, como por ejemplo la mantiscota, la mantis hormiga, la mantis jade o la mantis flor espinosa. Pero hoy les voy a hablar de cinco tipos que más me gustan. Voy a empezar por la mantis orquídea. Es igualita a una flor orquídea. Su nombre científico es Himenopus coronatus. Se distribuyen en Indonesia, Malasia, Birmania o Tailandia. Esta manti se camufla muy bien. La hembra mide de 7 a 8 centímetros y el macho de 3 a 4 centímetros. Su esperanza de vida es de 8, 8 meses a un año. Se caracteriza por ser una mascota muy famosa, pero llega a ser cara. En algunos países se come y en otra se considera preciada. Continúo con la mantis boxeadora. Su nombre científico es el Pico Pérez. Ella se llama así porque cuando le está diciendo otra mantis de que es de, de su misma manada, hace como si estuviera boxeando. Y también porque sus patas delanteras parecen guantes de boxeo. Sigo con la mantis flor del diablo. Su nombre científico es Idolomantis diabólica. Esta mantis se distribuye en países de África como Uganda y Kenia. Esta es la, es la mantis más grande que hay. Mi, la hembra mide 13 centímetros y el macho mide 11. Ella solamente se alimenta de insectos voladores y es una mantis muy querida por su rareza ahora sigo con la mantis errante. esta es la mantis que vemos de camufla en el bosque porque ya parece un palito y su cola parece un gusanito esta mantis la hembra mide 10 centímetros y el macho mide 9 es de las pocas mantis se comía el mancha. Ahora sigo con la mantis fantasma. Es mi mantis favorita y se parece una hojita seca. Su nombre científico es Filocrenia Paradoxa. Esta mantis se distribuye en Malawi y Madagascar. esta mantis le gusta comer insectos voladores, como mosquitos y mariposas, aunque también le gusta comer grillos. La hembra mide de 4 a 5 centímetros y el macho también mide eso. Y aquí les voy a mostrar una mantis de papel que yo hice porque a mí me gustan mucho. Adiós, gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado mucho.